Hola, amigos etcétera hoy estamos con la gente de intel porque nos tienen una noticia bastante particular que se refiere a la historia y a cómo estamos actualmente a nivel de los microprocesadores y por eso tenemos aquí a juan juan cuéntanos un poco qué haces en intel hola felipe muchas gracias por invitarme eh, pues mira yo estoy a cargo de todo lo que es las ventas de pcs en la región de américas y también estoy a cargo en la oficina de Colombia en Intel. Fantástico. Y como ustedes podrán ver, tengo un fondo muy particular en donde está el microprocesador 4004, que si, si estoy bien, igual me corregirá. Fue el primero que lanzó Intel al mercado, ¿cierto? Me dice fue el primero que lanzamos en el 15 de noviembre de 1971. Hizo su debut eh, en el mercado. Bueno, ¿y qué cambió? ¿Qué, ¿Para qué ha servido y cómo, por así decirlo, cambió la historia de la humanidad? Pues mira que en la primera cosa que hizo era muy humilde, muy pequeña, porque se diseñó para hacer una calculadora de esas que utilizaban los contadores antes, no sé si las recuerdas que tienen ahí en sus manos y utilizaban para hacer las cuentas, pero de inmediato el agente de Intel cuando recibió el encargo de hacer esa calculadora, encontró o, o vio la posibilidad de tener una máquina programable y de allí todo lo que se podía desprender y todo lo que se ha hecho realidad en nuestro día a día, que hoy, tanto que hoy en día los dispositivos más disimiles tienen tienen un, un procesador como los celulares, tu computador o eh, el horno microondas o, o el carro inclusive. Entonces eh, estamos haciendo cosas que cambian o que dan más posibilidades a la gente que antes no las tenía. Juan, cuéntenos un poco cuál es la diferencia entre el microprocesador o semiconductor, o son la misma cosa. Bueno, el semiconductor es básicamente, digamos que la manera de fabricar, y el semiconductor se puede aplicar para fabricar microprocesadores o para fabricar otros circuitos, otros diseños que no necesariamente son procesadores, pero el semiconductor es el material y el proceso de manufactura, digamos, en el que están hechos. Fantástico. ¿Y cuáles han sido los hitos o esos logros más importantes hasta este momento? Pues mira, la primera cosa que logramos fue generar toda una industria alrededor de, de la, del cómputo personal. En el pasado lo que teníamos eran unas cajas inmensas que ocupaban cuartos enteros y que eran los computadores de las empresas. Y luego de que existió el microprocesador se generó una, una empresa del cómputo personal. Y lo siguiente fue la multimedia por allá en la época del, del 486 al Pentium, incluimos la posibilidad de procesar datos multimedia. Lo que estamos haciendo hoy, una videoconferencia, el audio, eh, tocar un CD en el computador, eso antes no era posible. Mucho después vino el Internet, la posibilidad de conectarnos al Internet. Nosotros en el Intel también eh, hicimos el, el diseño básico del USB. Todas esas cosas que nos conectan con... Eh, los demás, otros dispositivos y otras personas. Y recientemente eh, lo que está pasando es que todo se volvió una nube y el cómputo que, que, que hicimos, que antes era personal, está ahora en todas partes. Está llegándole, digamos, que a todas las empresas y a todas las personas y te permite ver series, como lo estamos haciendo con... Cuando en la noche nos entretenemos o te permite llamar un, un transporte a, tu, a donde estás para que te puedas mover. Juan, hablemos de familias, porque es que yo recuerdo que cuando empezó toda esta revolución y el proceso y los nombres tan importantes como Pentium, como Celeron, y hasta el, el Cori. Pues mira, eh, lo que sucede es que en el pasado, así como este chip que tú estabas mostrando y el que yo estoy mostrando a mi respaldo, se, se designaban con números, como el 4004, el 8086, el 8088. Pero llegó un momento en el cual eh, lo que estaba buscando la gente era tan claro, tan específico, buscando el procesador como aquella parte que habilitaba que la máquina fuera más rápida, que empezamos a introducir familias, como bien lo decías. La primera fue el Pentium. Y de allí empezó una serie de Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Y después vino eh, Core, que fue nuestra siguiente familia. Y eso es para, digamos, los demás desempeño. Pero también se encontró la necesidad de buscar procesadores que pudieran atender el mercado más básico. Y ahí fue donde ingresó la familia Celeron. Que, que logramos, digamos, eh, reducir los costos y hacer mucho más accesible la computación a la gente. Fantástico. Y hace poco ustedes lanzaron una familia nueva de procesadores, ¿no? De, de segunda o doceava generación. ¿Qué tiene de especial esa generación versus las que ya conocemos en el mercado? Mira, Felipe, hicimos un cambio grande y es que eh, en la parte de atrás de, de, de mi de mi backing está el 4004, ese procesador podía hacer una sola cosa a la vez. Y el que, vi, el que acabamos de lanzar tiene dos diferentes tipos de núcleos. Un núcleo muy rápido, que es capaz de, las, de hacer las tareas más difíciles, y un núcleo muy eficiente, gasta poquita energía para hacer las cosas que necesitamos. Entonces, esa es la primera vez que se hace para computadores un diseño de este estilo, y que además tiene una tecnología que puede darse cuenta qué está pasando, qué estás haciendo tú, para decirle al procesador y al, y al Windows dónde debe poner la tarea. Si la debe poner en ese núcleo que es bien rápido, o si la debe poner en el núcleo eficiente para que puedas ahorrar batería. Y de esa forma te ayuda a lograr lo que, lo que tú quieres hacer. Juan, ¿y a nivel de conectividad hay alguna, algún tipo de beneficio o seguimos en lo mismo? Pues mira, fíjate que estamos en un momento de cambios grandes en este instante. Eh, conectividad, eh, tenemos eh, Thunderbolt, que es una conectividad por cable para mover cantidades de datos impresionantes, 40 gigabits por segundo. Tenemos PCI Express 5, que es el primer procesador del mercado que, lo, que le da soporte, que va a ser eh, la conectividad con los discos duros y con las eh, tarjetas de video muy, muy rápida eh, para los próximos, no sé, 5 o 10 años. Y eh, estamos haciendo el tema de Wi-Fi. Hoy en día estamos en la plena transición entre el Wi-Fi que conocemos y el Wi-Fi 6, que es un Wi-Fi mucho más rápido, mucho más seguro y que permite tener más dispositivos en la casa. Fantástico. Y cuando se habla de los superpoderes que tienen estos procesadores, ¿cuáles son esos cuatro superpoderes? Bueno, imagínate que nosotros estamos orientando todo el desarrollo de nuestros productos a apoyar, digamos, que cuatro superpoderes que hemos identificado que son críticos eh, uh -huh. para los próximos años en la tecnología. Primero de ellos es la conectividad en todos los lugares. Con la llegada de 5G y las otras tecnologías de conexión que te decía, ahora todos los dispositivos van a poder estar conectados, inclusive, digamos, en sitios donde no es tan evidente como en la mitad, digamos, de la ciudad, con las ciudades inteligentes y ese tipo de cosas. Eso va a generar una revolución porque son una cantidad de datos que antes no estaban disponibles. Para dar soporte a esa conectividad, el otro superpoder es una infraestructura que está presente por todas partes basada en la nube y que permite que todos esos dispositivos se conecten entre sí. Y el siguiente componente, el siguiente superpoder es la inteligencia artificial que hace posible que todos esos dispositivos, cada uno pueda tomar decisiones y tomar, digamos, lo mejor que se necesita en ese momento sin tener que consultarle a la nube, sin tener, sino siendo ellos autónomos, eh, y darle, aumentar, digamos, las capacidades de, de, de cada una de las cosas. Y por último, eh, tenemos la computación en todas partes, y es que todos estos dispositivos van a ser capaces de computar, de, de, de, de no solo recibir datos, sino tomar decisiones ellos mismos. Entonces yo creo que a partir de esos cuatro superpoderes se va a generar una gran cantidad de datos y la necesidad de procesarlos, transmitirlos, distribuirlos y por eso nuestros productos están enfocados en hacer eso posible. hay una pregunta que a todo el mundo lo tiene pensando y es con el cambio que, que, que tuvo Apple ¿sí? ahorita con su Silicon, la arquitectura de RNG versus la de X86, la gente no sabe... Bueno, esa es una pregunta que nos están haciendo mucho últimamente. Eh, resulta que, eh, en efecto, como dices, el desarrollo que ha tenido Apple en sus propios procesadores ha sido muy interesante. Pero lo que nosotros creemos es que nosotros tenemos una variedad inmensa de producto y nuestros socios de negocio que trabajan, digamos, con nuestra arquitectura, generan dispositivos que se moldan a cada una de las necesidades de la gente. Entonces, no hay necesidad, digamos, de tener esa, esa dicotomía. Tú puedes encontrar siempre algo que te va a servir para la tarea que quieres realizar, bien sea que eres una persona que viaja mucho y necesita una gran duración de batería y al mismo tiempo buen desempeño. O si necesitas, por ejemplo, la máquina de juegos más poderosa, también vas a encontrar exactamente eso con Intel. Cosas que en algunos casos no encuentras con otras arquitecturas. Perfecto, buenísimo. Ya con eso nos queda mucho más claro porque constantemente nos hacen preguntas que a veces uno dice será blanco o negro, pero ya con lo que nos dices hay una variedad para cada, para cada persona. Sí, exactamente. Del caso de uso y de cuál, eh, digamos, como te decía hace un momento, creación de contenido, juegos, vas a necesitar un poder increíble y no todos los softwares corren en todas las plataformas. Entonces, como usuario debes también estar muy atento a cuál es la compatibilidad de todas las aplicaciones que quieres correr para poder elegir la mejor máquina para tu tarea.